hola, tengo esto desde hace tres años y no he querido deshacerme de él. Solo que cuando lo intenté al despertar al día siguiente lo vi. Estaba entero, y desde ese día no lo volví a intentar. Recuerdo perfectamente cómo conseguí el cartucho. Me encontraba en un típico tianguis de por mi ciudad. Cuando voy a la parte más peligrosa, pero es la que tiene mejores precios, vi consolas en buen estado y algunas casi nuevas, cuando voy a un puesto que olía a pescado podrido. Había consolas de antaño y nuevas. Todas completamente nuevas. Cuando veo una consola que destacaba del resto una Super Nintendo con dos controles y un cartucho. Estaba en su caja totalmente sellada. Los plásticos originales sí. Eso valdría una fortuna. Al preguntar el precio de la consola me quedé atónito. Era de 50 pesos. No sabía lo que el vendedor perdía. Al volver a mi casa me puse a hacer la tarea. Al terminar vi la consola, y decidí jugarla al ver los controles y que estaba nueva me emocioné, cuando vi el cartucho me quedé confundido. El cartucho se llamaba Nintendo Demo Cartridge de versión 1.3 decidí insertar el cartucho. Al prender la consola y el juego escuché una música alegre. Cuando le di al botón de Start, escuché un sonido muy familiar. Salía la típica advertencia diciendo. Este cartucho es de Nintendo of America developers únicamente y no autorizada por la reventa o redistribución al continuar aceptas los términos y condiciones al usar este software por pruebas únicamente al darle estaba en una selección de juegos con un fondo de Kirby y música alegre. Había cuatro juegos Super Mario World, Super Metroid, Kirby S, Avalanche y Zelda A Link to the Past. Decidí abrir el Super Mario World por puros recuerdos. Al darle el juego se glitcheo, Solo apareció Mario en una zona totalmente glitcheada en la que se puede leer a través de bloques amarillos test y una flecha apuntando hacia un vacío. Cuando baje. El juego se volvió a glitchear, apareciendo en la misma zona solo que el piso estaba ensangrentado y las letras decían la palabra help me y otra flecha, al pasar la palabra help los bloques empezaron a moverse. Al bajar Mario parece que estaba en un lugar oscuro. Cuando de pronto. Me llevaron al menú principal. Ahora había una mancha rara en la TV y la música estaba distorsionada y el juego estaba glitcheado así que decidí jugar Super Medroid. Al darle. Sam Sames apareció en una cueva que tenía manchas de sangre en la pared diciendo, Help me la cueva estaba llena de medroids, los cuales dejan a la pobre heroína. A un golpe de morir, cuando la dejan a un golpe los medroids se van dejando sola a la heroína. Volví a la pantalla principal. Se había ido la música y aparecían unos ojos que no sabía que era. Tengo una ligera sospecha de que es la luna de Zelda lloré S. Mask. Le di a Kirby S. Avelinch al darle el juego empezó bien, pero al colocar el tercer grano. El juego se volvió sombrío, los granos estaban glitchados. Cuando Kirby pasó de esa expresión bonita a una expresión vacía y sin vida cuando paso de eso a mirarme cuando... Volví al menú ahora el miedo me había atrapado quería apagar la consola pero no quise. Cuando volví el rostro respiraba cuando le di a Zelda a Link todo de paz. Link estaba con ojos blancos él lloraba sangre y todo estaba sombrío, pasaba por esqueletos cuando... Y en vez de mandarme al menú estaba negro cuando me apareció la imagen de una mujer diciendo la palabra Help Me. Cuando se congeló el juego terminó la pesadilla. La verdad no sé si destruir el cartucho veré que podré hacer Help Me.